Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de la suplantación de identidad. Es verdad que con la introducción de las redes sociales y de los dispositivos digitales nuestra privacidad está más en peligro que nunca y actualmente hay un fenómeno muy viral que se denomina deepfakes del que os dejo por aquí un vídeo para que os enteréis mejor en qué consiste pero que básicamente facilita y hace posible y viable la suplantación de identidad. Un hecho que a priori puede parecer gracioso y sin mucha importancia, la verdad es que abre la puerta a muchísimos usos ilícitos de esta técnica que además actualmente es muy sencilla. La verdad es que contener una decena de fotos de la persona cuya identidad quieres suplantar y tener descargada una aplicación gratuita es más que suficiente. Y esta estafa está teniendo especial impacto en la esfera política. Un ejemplo de ello es la suplantación de identidad de Obama diciendo que Trump era un completo idiota, pero además supone riesgos para cualquier tipo de entidad o empresa. Imagínate al CEO de cualquier gran empresa diciendo o haciendo declaraciones que pueda poner en peligro la integridad de la misma o provocando a un tipo de colectivo o de otro puede desestabilizar el panorama empresarial a nivel mundial incluso de una manera muy sencilla. ¿Y qué soluciones está tomando la sociedad para defendernos de este tipo de estafas? En primer lugar, Facebook ya ha anunciado que prohibirá y pondrá absolutamente todos los medios a su alcance para evitar que este tipo de videomontajes perturbe las elecciones de 2020. En China también están prohibidos desde principios de este año. Pero a pesar de ello, de las buenas intenciones y de estas declaraciones, queda saber cómo se va a identificar este tipo de inteligencia artificial, ya que a día de hoy, por lo menos, no contamos con software que sea capaz de hacerlo. Y esto hace crecer el temor de que un simple deepfake haga tambalearse unas elecciones hacia un lado o a otro, haga peligrar la reputación de una persona o el curso de una compañía en cuestión de minutos de manera viral e irreversible pero sin intención de alarmar os hablamos de estos temas para que los conozcáis, para que estéis al día de los peligros que internet encierra, para que seamos capaces de identificarlos y por lo menos de poder denunciarlos, porque nuestro papel en internet no puede ser pasivo, sino que tenemos que ayudar a que nos desenvolvamos nosotros y nuestros hijos en un entorno cada vez más ciberseguro. Para eso siempre nos tendréis a vuestra disposición en Gaptain. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.